Hola familia, ¿cómo están? Les quería mostrar de manera rapidita cómo trabaja el reactor de plasma en un ovni. Se compone de dos imanes que están en modo atracción, a milímetros de distancia. De esta manera ya se produce una corriente iónica que hace que la éter, que viene en giros helicoidales viajando a una velocidad de 600.000 km por hora, se detenga en esta corriente iónica, que tiene mucha velocidad. Es por eso que una partícula se detiene. Una vez que se detiene, estos imanes van en tubos de cobre. Los dos tubos de cobre. Estos tubos están llenos de cera con limaduras de aluminio, en este caso la parte de arriba, y aluminio de hierro en el caso de la parte de abajo. En el momento que se están secando estas ceras, se les aplica alta tensión. Y es por eso que quedan estos caminitos que es de la corriente de alta tensión. Esto se llama electret. Luego el tubo de cobre va adentro de un tubo de PVC que está bobinado con un alambre de cobre de casi 2 milímetros o 2 milímetros. Estos dos electrodos se encierran en dos cascos de acero. Estos dos cascos de acero están separados por dos dieléctricos que en el medio tienen un disco de aluminio. Entonces nosotros vamos a encender este artefacto a través de ponerle el negativo de la batería abajo, y el positivo de la batería arriba. Solamente un contacto, una chispa necesitamos para que, acá, para que acá se genere una chispa positiva. Y luego que sacamos la carga, se produce la fuerza contraelectromotriz que dispara una chispa negativa. Ahí cuando dispara la chispa negativa, se produce el 2pi por r al cuadrado. Y es así que la energía de la partícula que tenemos acá en suspensión, comienza a energizar los electrodos de nuestra esfera y, por ende, comienza a cargar el capacitor, que es el, los dos cuencos de acero. Una vez que llegan a la sobrecarga, la tensión se acumula acá, en estos lugares, que es donde se sienta atraída. Cuando llega a la sobrecarga, se disparan los pulsos y entran por el ecuador, disruptiendo la partícula fundamental. Cuantas más disrupciones, más energía, hasta que el fenómeno se vuelve cuántico y los campos gravitacionales, el campo gravitacional de la partícula comienza a salir por el disco de aluminio y es así como conseguimos antigravedad. Por este lado conseguimos antigravedad y por este otro lado free energy, energía radiante, energía magnética. Esto más o menos sería el principio de trabajo y funcionamiento de un reactor de plasma del motor de un OVNI. Lo que estamos viendo en pantalla es la partícula fundamental de éter que tiene un cuerpo que es radiante y un cuerpo que es magnético. Entre medio de estos dos cuerpos se halla el muro de Bloch que es por donde ingresan aros magnéticos nucleares débiles y salen aros electromagnéticos. Este modelo de la partícula fundamental de aéter puede ser disruptido a través de un dispositivo. Este dispositivo es el que estamos viendo en pantalla. Es una esfera, una esfera de acero que está despresurizada al vacío. Está sellada herméticamente. Y en la parte media, estos son dos cuencos de acero que tienen en la parte media un disco de aluminio que tiene un dieléctrico arriba y un dieléctrico abajo de esta manera nosotros podemos hacer que estas dos carcasas de acero no se toquen eléctricamente este dispositivo lo que hace es que con una chispa o una entrada de 12 voltios positiva con el negativo abajo conectado con solo tocar este borne con 12 voltios positivo, nosotros vamos a provocar una chispa en el medio del dispositivo. Esa chispa luego se va a extinguir, pero antes de que se extinga, aparecerá la fuerza contraelectromotriz, que es la misma chispa pero negativa. En ese momento que aparezca la chispa negativa, se cumplirá la ley de t es igual a 2 pi por r al cuadrado y es así que la partícula comenzará su disrupción subatómica. Los electrodos comenzarán a tomar la carga emitida por la partícula y comenzará a cargar el capacitor, que son los dos cuencos de acero. Estos dos cuencos concentrarán su energía en el ecuador y cuando entre en sobrecarga, la disparará por el disco de cobre, de aluminio, hasta llegar a la partícula fundamental de aéter. Estos pulsos entrarán entre medio de su ecuador haciendo vibrar su campo gravitacional. Es por esto que por cada pulso que ingrese, ella soltará una multiplicación. Esa multiplicación de pulsos saldrán por el mismo disco de aluminio, y eso va a convertirse en antigravedad. Luego, nosotros con la energía que vamos a contener en estos dos cuencos, vamos a poder obtener un positivo y un negativo de energía del éter, o sea, magnética y radiante. Estos tubos que vemos acá en pantalla, son tubos de electret. Este electret es cera que al secar se le ha puesto alta tensión para que genere caminitos, como de eléctricos. Luego, cuando se seca, sirve como medio para el flujo subatómico. Este electret con los imanes están dentro de un tubo de cobre, que está dentro de otro tubo de PVC, que es el amarillo, que está bobinado con una bobina de alambre de cobre, de un calibre más o menos de 2 milímetros, es así como podemos disruptir una partícula fundamental de éter y obtener una salida mayor por estos dos extremos y una energía gravitacional que nos puede hacer levitar un platillo volador, el platillo volador a la parte del techo se le conecta este polo radiante. De esa manera nosotros vamos a hacer que la carcasa de nuestro platillo volador sea radiante y abra a la éter. Por el otro lado, esto se lo vamos a poner en la base del platillo volador, haciendo que el platillo volador pueda abducir todo lo que tenga debajo. Es como que la parte magnética atrae, la parte radiante repele. Nosotros, con, este, con estas tres cosas, que es repelir, atraer, emitir ondas gravitacionales para obtener antigravedad, ya con esto podemos volar por el espacio. No olviden que la cámara está despresurizada al vacío, y con eso, eso lo podemos hacer con el motor de una heladera, de un refrigerador, que está en desuso, con, esa, con ese motor podemos usarlo como bomba de vacío. También podemos despresurizar esta cámara con una jeringa grande, con una jeringa bastante grande. Cuanto más grande, más aire le vamos a poder sacar. Y cuanto más aire le saquemos, el fenómeno será mayor. Recuerden que los dos imanes tienen que estar...